lo que es el algoritmo. El algoritmo es, yo digo la verdad, eh, el que ganó, hay que darle chance al triunfador, triunfador. Es el algoritmo que dijo Leonel Fernández. Sí. Y él se siente perdido, lo, de, lo derrotaron a él. Es un hombre que todo el mundo quiere cara nueva. Un hombre de batalla. Eh, cara, eh, el Castillo quiere tener una gente de experiencia, una nueva vida. A veces hay que quítate tú para ponerme yo, para poner a gente que tenga mucha experiencia. Es el algoritmo. Sí. Ok, muchas gracias. Señor, ¿el algoritmo para usted qué es? Yo no entiendo qué significa eso. Leonel Fernández dijo que le hicieron un algoritmo en la Junta. Ah, no, eso nada más lo entiende ahí. Ese ladrón. Jefe, ¿usted sabe lo que es el algoritmo? El robo que le hicieron a Leonel, eso es. ¿Ese es el algoritmo para usted? Eso es, robo. ¿Le robaron a eh? él? Sí, le robaron. Muchas gracias. ¿Qué significa para usted la palabra algoritmo? No, el algoritmo no, porque fue que Leonel ganó. Y le están haciendo un fraude. Que se lo den, porque él ganó. ¿Ese es el algoritmo? Claro, para nosotros sí. Muchas gracias. ¿El algoritmo qué es? Ah, no, eso es Lionel que dijo eso, porque eso es la trampa que ella hacía antes para ganar. Ahora dijo, habló de eso, sobre eso, pues la trampa, porque ella sabe que, que, que dice dice que le hicieron con trampa. Y ahí. es el algoritmo para él? Para él, sí. Muchas gracias. ¿El algoritmo para usted qué es? Yo no sé qué es esa vaina. Pero Lionel dijo que hubo un algoritmo en la junta. Yo no sé lo que es eso. ¿Usted no sabe lo que es el algoritmo? No. Ay, ay, ay. We'll